Evaluación automática de preguntas de respuesta abierta en exámenes por computadora por Germán Valero y Paula Cárdenas Sabemos que los estudiantes no aprenden lo que el maestro espera que aprendan, Aprenden lo que creen. Piensan o ya les dijeron que va a venir en el examen. Sabemos que Moodle es la plataforma más empleada para enseñanza y evaluación de la enseñanza en México pero los estudiantes llevan muchos años que han sido recompensados cuando adivinan cuál es la opción correcta entre cuatro o cinco que se les presentan. Sin embargo, en la vida real, por ejemplo, para los futuros médicos, los problemas, o sea, los pacientes, no llegarán con cuatro opciones a elegir, y se les recomienda una plática a este respecto en este mismo sitio. Y por esto, en esta charla, recomendamos que los exámenes se parezcan más a los problemas que tendrá el egresado cuando se enfrente a la vida real. Muy brevemente se presentarán algunos resultados y lo que consideramos ventajas y desventajas del empleo novedoso de un nuevo tipo de preguntas de ensayo autocalificable desarrollado por Gordon Bateson, para Moodle, que en este caso probamos en los cursos de patología general y patología clínica veterinarias. Empleamos una buena computadora, pero en realidad puede intentarse con equipo menos poderoso. Y solamente probamos tres preguntas de ensayo autocalificables para los agentes causales de los tres diferentes tipos de ictericia que existen. Esta fue una autovaluación formativa, o sea, uno de esos exámenes muy amistosos que le indican al estudiante lo que acertó y lo que le falta dominar para que a futuro tenga una mejor formación. Así es que los sujetos fueron pues, los estudiantes del curso regular de patología general del primer autor. Y la parte divertida, ¿cómo es que el alumno vio la pregunta y cómo la contestó? Esta es una de las tres preguntas. Vemos una imagen de muy buena calidad, donde muestra un perro con ictericia y anemia. Y al estudiante se le pide que escriba en sus propias palabras todas las causas posibles de este tipo de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 tiene varias características muy interesantes pero que son relativamente fáciles de configurar. Lo más más más importante es el uso de palabras o frases clave para las intericias simolíticas, Por ejemplo, si escribía babesia como una causa se le daba el 5% de la calificación, si era líquia, el 20%, anaplasma, leptospira, le daba el 30% y aquí vemos algo muy importante, cada uno de los componentes de la respuesta tiene un valor diferente, porque en la vida real algunos agentes son más importantes que otros y debemos de enfatizar que el alumno primeramente maneje los más importantes la parte interesante de este nuevo tipo de preguntas es la calificación que es automática es muy rápida cómo es que el alumno vio la calificación y qué vio el maestro con la calificación al alumno se le presentará cada una de las frases o palabras clave que contribuyeron a la calificación, eh, palomita verde si, si las tuvo, o un tache rojo si no las puso en su respuesta. Para cada uno de los elementos que se consideró en esta calificación de esta pregunta, el profesor obviamente va a poder escribir un comentario y corregir en caso necesario la calificación si él considera que amerita una calificación mayor, porque no había considerado un, uno de los componentes, o bien si el alumno demuestra una ignorancia impresionante y es un peligro para la sociedad, pues eh, le corregirá la calificación para marcarlo de esta manera. Y vemos aquí que es muy útil e importante el ponderar, darles diferentes valores a los componentes de la respuesta que el maestro esperaba. Porque, por ejemplo, leptospira es una enfermedad muy, muy importante, la leptospirosis. Sin embargo, la anemia infecciosa equina, o la intoxicación por las hojas de maple o arce, que le dicen los españoles, pues realmente está muy limitada a una zona geográfica del país y solamente en caballos, por lo que tiene un menor valor en la calificación. Y, que encontramos con este pequeño experimento? Aquí vimos las cuatro ocasiones que el mismo estudiante resolvió el mismo examen en cuatro diferentes oportunidades. En la parte de hasta abajo, el día 29, su primer intento sacó 41% de aciertos, tuvo algunos aciertos, unos errores, mm, volvió a intentarlo un par de horas más tarde y obtuvo 86. Y vemos que algunas preguntas que había tenido parcialmente correctas, por ejemplo con 19 puntos, ahora ya valen 20 y una que había tenido totalmente inválida, ahora ya la tiene correcta. Más tarde lo volvió a intentar ese mismo día y obtuvo 94% de aciertos. Y al día siguiente, ya consiguió el 100% de aciertos para todas las tres preguntas del examen. Ahora bien los alumnos fueron capaces de escribir todo lo que el profesor esperaba que contestaran en esta pregunta de respuesta abierta con el grupo de patología general que se hizo el experimento un estudiante logró un 100% de aciertos al primer intento y no sabemos si era un estudiante realmente muy aplicado o ya sabía porque le habían dicho lo que tenía que contestar. Hubo tres estudiantes que requirieron dos intentos para lograr 100%, y así sucesivamente hasta que cinco estudiantes necesitaron cinco intentos para obtener el total del máximo puntaje posible. Y aquí vemos uno de los estudiantes que necesitó cinco diferentes intentos. Vemos que en el primero que está hasta abajo solamente obtuvo un 27% del puntaje posible, lo cual es, es un mal desempeño para este examen. En el segundo ya panzó, logró un 60% y finalmente en el último intento consiguió el 100% de acierto. ¿Esto qué representa? Bueno, los estudiantes que pudieron volver a tomar el mismo examen varias veces en cada ocasión obtenían una calificación mejor que la anterior porque iban añadiendo las respuestas que les habían faltado en sus intentos anteriores. En algunos casos este aumento pues fue muy notorio de un intento al siguiente, aunque aunque algunos estudiantes sí requirieron hasta cinco intentos de hacer esta evaluación formativa, pero 27 estudiantes de plano desistieron, ya no quisieron seguir intentándolo, ya sea porque se desanimaron o porque obtuvieron una calificación que ellos pensaron que ya era suficiente, no querían estudiar más, sufrir más. Entonces, los alumnos que no alcanzaron el total del puntaje máximo, pues hubo algunos que se desesperaron y desistieron después del primer intento con un 25% de calificación, o sea, de plano, o se desanimó el sujeto. Y hubo otros estudiantes que después de cuatro intentos ya tenían como un 90% o más y consideraron que ya era suficiente. Aquí vimos los tres intentos del mismo sujeto. Y el primero, que demoró cinco minutos, tuvo un muy, muy pobre desempeño. El segundo ya tiene como la mitad de lo que se espera. Y en el tercero ya logra casi un puntaje completo. La pregunta obvia. ¿El estudiante se dio cuenta de que ¿Qué era todo lo que se le pedía en una pregunta abierta? Pues sí, en esta retroalimentación de una evaluación formativa le indicamos al estudiante todas las palabras o frases clave que se esperaba que contestara y cuál era el valor de cada una de ellas. ¿Y ahora de qué nos sirve esta información? Bueno, en primer lugar tenemos que preguntarnos... Si es que nuestros estudiantes están acostumbrados a las evaluaciones formativas, por ejemplo, las guías de estudio, los exámenes de práctica, y vemos que no necesariamente, aunque sí si algunos les gustan, no lo han acostumbrado en todas las materias. Ahora, estas evaluaciones formativas o guías de estudio, ¿el alumno cree que es una buena inversión de su tiempo? Bueno, esto va a depender muchísimo de las experiencias que haya tenido el estudiante. Sin embargo, los resultados iniciales son altamente alentadores y esperamos seguir empleando este tipo de preguntas. ¿Y qué piensan los clientes, los alumnos? ¿Y cómo es el grupo del primer autor? Pues una simple encuesta en Facebook nos permitió ver que la inmensa mayoría de los que contestaron pues sí querían tener más guías de estudio, o sea, evaluaciones formativas, con unas preguntas que ya habíamos diseñado y platicado en semestres anteriores, pero les fascinaría que la computadora las calificara automáticamente. Muy pocos estudiantes querían solamente la guía de preguntas a resolver. Y había un estudiante, y yo no entiendo por qué prefería que un ayudante calificara a mano todas las guías de estudio que se contestaban a manos como se hacía muy antiguamente y viendo los resultados es muy alentador el empleo de este tipo de pregunta en evaluaciones formativas pero si vamos a usarlos en exámenes con valor curricular ¿eh? de estas evaluaciones sumativas pues casi seguramente necesitaremos, necesitaremos pilotear estas preguntas y o modificar las frases clave de la respuesta a patrón para considerar todas las posibles re respuestas válidas, porque algunos estudiantes tienen mucha más creatividad que el profesor que hace la pregunta. Y tenemos que darle un valor o ponderación apropiado a cada una de las respuestas posibles. Y los autores de este trabajo consideramos que, con los buenos resultados, sería muy conveniente que otros académicos empiecen a considerar la utilidad de empezar a experimentar con estas preguntas de ensayo autocualificable, principalmente en evaluaciones formativas en aquellas instituciones que poseen una plataforma Moodle para sus actividades académicas ahora viene cómo se hacen las cosas En una versión muy simplificada este tipo de preguntas de ensayo autocalificable requiere un plugin de terceros adicional que solamente el administrador de la plataforma moodle puede instalar una vez que ya está puesto este plugin el profesor Puede, por ejemplo, emplear un glosario que contiene los errores comunes al resolver estas preguntas. Pero lo más, más, más importante es añadir cada una de estas preguntas y llenar absolutamente todos los campos, seleccionar la opción de autocalificar automáticamente, escribir todas las frases clave con su puntaje correspondiente y desde luego hay que probar que funcione corregir las fallas y defectos, volverlo a probar, volver a corregir, volver, y así sucesivamente. El glosario de errores comunes es un glosario estándar de Moodle que el profesor va a llenar y servirá para detectar en niveles muy elementales como primaria o enseñanza de idiomas, errores tipográficos comunes. En el caso, por ejemplo, de nosotros en licenciatura, pues podríamos poner algunos errores gramaticales de falta de acento o errorcillos sencillos. Pero, muy creativamente, podemos usar este glosario para detectar que el estudiante hizo un copy-paste del libro de texto de la Wikipedia, El Rincón del Vago o algún otro sitio preferido para robarse información. Pero también podemos usar el glosario de errores comunes para detectar algunas respuestas que merezcan un tratamiento especial. Si estamos enseñando, por ejemplo, medicina humano veterinaria, y en un tratamiento contra un virus de moda, el estudiante sugiere el empleo de moringa, tecito de moringa a ese estudiante mmm, le daremos un tratamiento muy especial. Aquí vemos por ejemplo en un simulacro de una pregunta de primaria que el estudiante cometió un error gramatical que fue detectado porque es un error comúnmente hecho por los estudiantes y escribió la palabra abuelos con B de burro y esto obviamente es un error que le bajó el puntaje. Pero también podríamos tener en eh, nivel de licenciatura o cualquier otro nivel que el estudiante copió información de otro sitio, por ejemplo la Wikipedia, y luego la pegó, porque está acostumbrado a hacer este tipo de, de cosas horribles, lo identificamos y lo trataremos proporcionalmente. La metodología, muy detallada, paso a paso, con ilustraciones al respecto, se encuentra en la documentación de Moodle en idioma español, en el sitio acostumbrado. La principal ventaja de este tipo de preguntas de ensayo autocalificable, pues es que la computadora califica muy rápidamente. Ya se evita el riesgo de favoritismo o discriminación cuando los ayudantes de profesor eran los encargados de revisar los trabajos de los alumnos. Y obviamente el estudiante recibe una retroalimentación para que sepa ¿Qué componentes importantes sí incluyó y lo que es más importante? ¿Cuáles le faltaron en su respuesta abierta? Esta pregunta obviamente también tiene unas desventajas, más bien características que debemos considerar. Siempre que añadimos nuevas preguntas tenemos que revisar los resultados estadísticos que nos damos para los exámenes que fueron presentados por los estudiantes. En este caso, las respuestas abiertas, hay que ver todas las respuestas abiertas, al menos en los primeros dos semestres que empleemos estas preguntas para una materia. Y hay que pensar si algunas de estas respuestas sí son válidas y nosotros simplemente no las habíamos considerado y que merecerían un puntaje. Entonces, cambiamos la definición de la pregunta, el patrón, y podemos recalificar muy rápidamente a toda la generación. Tal vez la desventaja más interesante y triste es que los plugins adicionales solamente pueden instalarse cuando tenemos control del servidor Moodle de nuestra institución, o tenemos un equipo de ingenieros que sí si nos hacen caso. Hay otros plugins que también pueden realizar una Calificación automática de respuestas, pero o son menos fáciles o son menos poderosos. Y están, por ejemplo, PREG, Pattern March, que no nos gustan mucho porque tienen una sintaxis complicada. Un plugin interesante, que muy reciente apareció, es el módulo de ensayo para H5P, que ahora ya es soportado por Moodle. Y finalmente los autores de ese trabajo desean agradecer el apoyo recibido y muy especialmente las sugerencias de la experiencia de haber realizado un taller práctico además de la presentación teórica de una charla similar en el congreso de patólogos clínicos veterinarios 2008 en sonora muchas gracias y si le quedan dudas o desea comentar algo lo puede hacer al correo institucional mostrado en la pantalla.